Aleluya podemos ver las maravillas de nuestro Dios tenemos a un Dios vivo un Dios que tiene toda la fuerza y todo el poder Aleluya capaz de transformar la vida como ha transformado la vida de este hombre artista pero hermano en Cristo nuestro hermano Guadiana salvado por el poder del Espíritu Santo y limpiado con la sangre de Jesucristo. Toda su vida pasada, todo lo que Él ha sido y todo lo que Él ha hecho, ha sido arrojado al fondo del mar. Y comienza una vida nueva, una vida restaurada y renovada en el nombre de Jesús. Con su mujer y sus hijos, y con una familia en Cristo, donde se encuentra feliz y renovado. Aleluya. Vamos a dejar a nuestro hermano Ramón, el portugués, que él también tiene un testimonio poderoso. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Gloria a Dios. Amén. Que Dios bendiga a mi hermano Guadiana. De verdad que Dios ha hecho una maravilla en ¿no? él. Que Dios bendiga a esta cadena, todas las personas que nos encontramos aquí, porque de hecho ya nos está bendiciendo. El Espíritu Santo se está moviendo muy grandemente aquí, porque nos ama Jesucristo. También deseo que este testimonio, como el anterior que ha contado mi hermano, no es con otro propósito, televidentes que, que nos escuchan de Madrid o fuera de Madrid o bien en Sudamérica, que el hacer bien a ustedes y glorificar el nombre de Jesucristo. Y por favor, presten un poco de atención, porque lo que se testifica aquí es real. No hablamos de un Dios colgado en un madero, ni un Dios idólatra, ni hablamos de un Jesucristo que fue un hombre, un carpintero y que pasó por la vida y ya está. No, Hablamos de uno que vino siendo Dios, se dio en una cruz para salvarme a mí y para salvarte a ti si tú lo aceptas, y un Dios que es más real que tú y que yo, y es Jesucristo. Bueno, pues... Yo también estuve... ...en ese mundo... ...de la droga... ...del alcohol... ...del juego... ...y... ...en verdad que reunía muchos vicios, ¿no?... ...era un gran fumador también... ...era un hombre de muchos paquetes de ardilla, ...un bebedor nato de, desde por la mañana hasta por la noche... ...y un drogadicto de caballo, de coca, de pastilla, de porros ...y, y, y de gasolina si hacía falta... Y, y yo no estuve poquito tiempo, me tiré 28 años en la droga en el alcohol, en el juego en el tabaco en la noche y paro un poquito también a consecuencia de las cosas que nos ofrece Satanás que el Señor lo reprenda Amén. porque él es malo y Jesucristo es bueno pues tengo 50 años, por eso digo que me tira 28. Conozco prácticamente todas las naciones de la tierra, todos los países. Eh, y empecé a enfermar ya muy joven, fíjese. Con 18 o 19 años estaba en mi paquete, tenía como un mes así. Me entró una fiebre reumática. Y un médico me dijo que, que me había dañado válvulas al corazón. Entonces, pues, con más motivo empecé a lo loco. Me fui a Japón estuve ocho meses y empecé a lo loco. Y a los 15 años por ahí me operaron de corazón. Estoy sano del corazón. ¡Amén! Lo tengo tan sano como tú. Porque Cristo me sanó. ¡Amén! Y no era convertido. Porque recuerdo que a los seis días de la operación estaba jugando al frontón. Era imposible, pero... Parece ser que Dios me marcó y estaba conmigo, ¿no? He sufrido crisis asmática, he estado 12 veces internado en los hospitales por asma a consecuencia de la heroína. Me cerraba los bronquios. He sufrido la tuberculosis por la heroína. Me, corta, me iban cortando un pie por una pelea que tuve también que me creí que era rambo. Sí, muchas cosas, anécdotas de la vida pero que son reales Y como dijo Pablo déjame tranquilo que las marcas del Señor Jesucristo las llevo aquí Pues yo lo que le estoy testificando Lo puedo mostrar visiblemente si ustedes quieren Porque lo tengo marcado aquí con cicatrices Y entonces no había manera de yo rehabilitarme Y empecé a, a sufrir mucho, muchas depresiones mi carrera artística se, se trucó por todo lo. se apartó al lado, no tenía ánimos para poder cantar, porque con un vaso de café me ahogaba, no podía llevármelo a la boca de tanta asma que tenía, ¿no? Entonces un cantado flamenco como yo, te dicen que tienes asma, qué propósito tienes ya en la vida? Ninguno, porque no podía ni, ni hacer sin no te ahogaban, ¿no? Y entonces yo recuerdo que mi hermano Guadiana, que está aquí presente, que Dios lo bendiga. Nos teníamos que ir a una ciudad a 2000 kilómetros de aquí, se llama Cannes, que está al sur de Francia, al lado de Nantes. Y entonces esa noche le dije, Guadiana, me siento otra vez mal, hermano, yo voy al hospital. Y me fui al hospital y me tuvieron 13 horas allí con oxígeno puesto y con pinchazos por todos lados. Porque yo les adelanto una cosa, yo tomé droga en observación en el hospital. Tenía 3 gramos de caballo con la careta puesta me lo quitaba y me lo tomaba y entonces cogí el camino y me dice la médica mire, usted me dice que quiere hacer un viaje a Cannes, ¿no? pues yo le digo esto por favor, deje usted ese viaje e ingrese usted en el hospital digo, ¿por qué? dice, mire, usted, usted tiene algo en el pulmón que después se declaró la tuberculosis que no sabemos lo que y más aparte, tiene usted una grave crisis asmática, ¿dónde gusta cantar, señor? le da un poco de fiebre y en el momento, se queda usted, se muere pues yo no obstante salgo del hospital y compré droga me la tomé y me fui para el aeropuerto y ya para abreviar un poco pues estando en la habitación los ánimos, figúrense hechos vos, ¿no? entonces yo recuerdo que estaba mi hermano conmigo pero él bajó abajo a recepción y una tristeza tan grande, el alma batía pensando en mi niñitos pensando en lo que había hecho con mi vida, tantos años perdido de mi vida. Y entonces yo, yo no era convertido a, a Jesucristo, ¿no? Pero siempre fui un hombre temeroso de la palabra de Dios, me, me hacía temer, ¿no? Y entonces dije, Señor, porque entraba en coma, créenselo, dije, aquí me quedo. Y yo solamente dije, bueno, pues, que sea lo lo que tú quieras, ¿no? Y... y yo no sé qué pasó allí, pero... Yo vi como mi cuerpo se volcó para abajo y, y incliné mis rodillas. Y yo no estaba acostumbrado a inclinar rodillas ni nada. Y yo dije, señor, señor, señor... Yo le pedí le pedí a Dios que tener a Dios y, y dije mi niño. mi niño mi niño y yo Pasó algo grande, hermano, porque porque yo al otro día de levantarme me levanté con más ánimo. Incliné mis rodillas en el suelo para no despertar a Guadiana me fui al cuarto baño y la incliné allí. Mi hermano llevaba a lo que yo estaba adicto a la heroína, llevaba un gramo que el Señor reprenda la droga de mí y no le pedí ni un poco. Y mi hermano se extrañó. Y vine a Madrid dice, bueno, tú ahora... Estás pasado, pero eras cuando llega a casa. Y nada. Mi mujer me dice, qué le pasa a Ramón? Que no me pide ni dinero, ni bebé ni nada. Porque también me quitó de la bebida, tomaba Coca-Cola. Cuando era un alcohólico. ¿Qué le pasa a este hombre? Me fui a mi curto. Yo cogí a mis niños, los abrazaba, liberado De ese, de ese poder satánico que el Señor los reprenda. No obstante, Jesucristo que ahí tenía la tuberculosis y estuve 40 días en Francisco Franco. Y le dijo, ya me entró mucha fiebre ahí. Y yo le dije, señor, ahora que me quitas de la droga, me vas a hacer morir aquí en este hospital. Ahora que te estoy alabando y que te estoy cantando en el culto, señor. Le dije, señor, me vas a hacer morir aquí, padre, después de lo que has hecho que me has liberado. Y cogí el camino y dijeron, me entró mucha fiebre. Y estaba mi papá, que tiene muchos años, y dice a los médicos, mire, te vamos a meter el tubo en el pulmón para quitarle la infección que tiene, que es mucha. Tenía litros de pulso en el pulmón. Y dice, si acertamos a meter el tubo, vale, si no se le que y ahí se queda. Me metieron en el tubo, me salí, me recuperó un poco, pero me dice el médico, mire... Hijo mío, me fui a hacer una revisión, dice, otra vez se te reprodució la tuberculosis porque hay líquido. Digo, no señor, otra vez, por favor? Desespera ahí que cogí mis arreglos de afilta por la mañana. Y mi mujer, digo, no venga, te, hija, déjalo ya, ¿qué vamos a hacer? Es mi signo, le dije. Y me fui al hospital, el doctor Hernández, que Dios lo bendiga, es una gran persona. Y me pasó a una sala donde él con, con unas agujas grandes y una coma, pues me pinchaba en la pleura y de ahí extraía el líquido y ya lo había hecho pues durante los 40 días muchas veces, ¿no? y yo recuerdo bendito sea Jesús Amén. recuerdo que me pongo en una silla así venga Ramón que te da pincha hijos y mira, si te sacamos un poquito y mejora, si no te tenemos que ingresar una larga temporada le querían quitar el pulmón ya, ¿no? Entonces, este médico empieza a pinchar, y a pinchar, y yo notaba que estaba pinchando muchas veces más que lo de costumbre, y a pinchar, y a pinchar, y a pinchar, y ya me dice, al cabo del rato, Ramón, digo, ¿qué quiere usted? ¿Qué pasa aquí? Digo, ¿qué pasa, doctor? Digo, yo, yo no sé qué pasa, ¿qué dice usted? Pues nada, dijo que estoy buscando el líquido, estoy pinchando por todos lados y no saco ni una gota. Miren, no saco ni una gota que dé libre de esas azotes de Satanás que el Señor reprenda al diablo He usado spray, ventolines, broncodilatadores pastillas para dormir He usado de todos los medicamentos durante treinta y tantos años En el nombre de Jesús lo digo aquí y escuchen con atención y crean a Cristo verdadero. ¡Aleluya! Que no tomo ni una pastilla de gelocatil. ¡Sí! Me ha sanado. de ser pie hasta la cabeza. ¡Aleluya! Si me pongo a dormir, duermo mejor que un niño chico. ¡Aleluya! Si me pongo a correr, corro más que mi Ramoncito. Y, tengo, y yo creo que he pasado por muchas experiencias de enfermedades. ¿no? Miren. El, Christi, el Cristo que tenemos es tan real que se puede palpar. Es un Cristo bueno, es tierno, es sabio, es poderoso. Es el amor, no es amor, es el amor. Si tú que tú me escuchas ahí, sea hermano en Cristo y estás un poco débil porque tu fe no alcanza o tu entendimiento está un poco oscuro, y dudas del Cristo que tenemos. Te digo en el nombre de Jesús que aclame. Porque Él te va a responder. Y si tú que eres no eres creyente. Tienes duda de que Dios es real. Guarda por lo menos un par de palabras. Que por boca del Espíritu Santo te he dicho. En el nombre de Jesús. Y conviértete a la vida. Porque sin droga se vive. Con droga se muere. Bueno Padre. Yo te ruego en el nombre de Jesucristo que este testimonio ha sido para la gloria de tu nombre, Señor, y solamente con un propósito, Padre. Señor, como tú nos has hecho, Señor, como tú nos dices que tiremos la semilla, Padre. Te ruego que esta semilla, Señor, que viene de ti, Señor, y con el propósito en ti, Señor, y para ti, para darte gloria a ti, y para hacer bien a los demás, Señor, que el diablo no la robe, Padre. Que Él no la robe, Padre, que caigan buena tierra, Señor, y vengan almas a Jesucristo, almas para Jesucristo, almas para, Jesús, almas para Jesús, almas para Jesús, almas para Jesús, victoria en el nombre de Jesús. Amén.